problema 1 pide encontrar el valor de la fuerza Q en newtons. Si sí se sabe que el bloque está a punto de resbalar hacia la derecha y que su peso es de 100 newtons. El peso de ese bloque es de 100 newtons. Muy bien, bueno, ahí vemos según el gráfico que hay una fuerza externa de 160 newtons empujando hacia la derecha. Ahí lo vemos, es una fuerza de 160 newtons. Y acá tenemos un, una fuerza incógnita Q. Muy bien, entonces ya hemos copiado los datos eh, el peso, el peso es de, de 100 newtons ya tenemos el gráfico así que procedemos con el desarrollo <coughs> bien, el peso está siempre orientado hacia abajo hacia, hacia acá es el peso dijo que es de 100 newtons según dato del problema muy bien y pues el bloque no se está moviendo, está estático bien, nos han dado la, el coeficiente de rozamiento de la rugosidad del piso que está en contacto con el bloque, 0,7. Entonces, como dice el problema, el bloque está a punto de resbalar. Estamos en, en el caso de un rozamiento estático. Bien. Con, con un rozamiento estático, la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y la suma de fuerzas en el eje X son la suma de fuerzas horizontales. Bien, las que apuntan a la derecha son positivas y las que apuntan a la izquierda son negativas. Bien, entonces, por ejemplo, acá la, la fuerza de 160 N es positiva. Sería 160. La fuerza Q es D. Es, es una fuerza que está empujando hacia la izquierda, por lo tanto, va a tener signo negativo. Pero falta agregarle la fuerza de fricción bueno, vamos a ponerle menos la fuerza de fricción igual a cero. Y después vamos a determinar cómo es la fuerza de fricción. Bien, vamos a suponer de que la fuerza de fricción está actuando en sentido contrario a la fuerza de 160 N. pongamos nada más. Bueno, hay que graficarlo lo más cerca del piso porque ahí es donde está actuando. Es lo más cerca que puedo hacerlo. Al menos en este gráfico. Aquí estaría la fuerza de fricción, F sub E, fricción estática. Entonces está apuntando a la izquierda, por lo tanto le estoy colocando signo negativo a la fuerza de fricción estática. Entonces escribo 160 menos Q menos mu sub E por la normal, igual a cero. Por otro lado podemos ver de que la suma de fuerzas en el eje Y también, también es igual a 0. Para tener bien definidos los conceptos de sistema de referencia, el sistema de referencia XY está... Un sistema de coordenadas está de ese modo. Las fuerzas horizontales son paralelas al eje X y las fuerzas verticales son paralelas al eje Y. Bien, entonces aquí pues, no, lógicamente tenemos el origen. Bien, la suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Es, ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Está actuando la reacción normal. La reacción normal y el peso. Y el peso, como lo vemos ahí, es una fuerza totalmente vertical igual que la reacción normal. Bien, entonces la normal está ubicada hacia arriba, es positiva el peso es negativo porque están indicando hacia abajo la punta de la flecha indica hacia abajo entonces n menos p es igual a 0 n es la normal la que queremos hallar sería igual al peso pero sabemos que por dato que el peso es igual a 100 newtons por lo tanto la normal debe de tener un módulo igual al peso de 100 newtons entonces ya podemos reemplazar reemplazando tendríamos 160 menos q menos e que es igual a 0,7 por 100, igual a 0, 160, menos Q, menos, este 0,7 tiene un decimal y este tiene dos ceros, un cero le elimina el decimal y diría 7, pero otro cero le agrega un 0 a la derecha al 7 y quedaría 70. Igual a 0. Bueno, ahora sí solamente tendríamos que tomar estos dos números. Y efectuar ahí la, la operación respectiva que sería resta. ¿no? Una resta. 160 menos 70 es igual a 90. 90 menos Q igual a 0. De aquí se saca la respuesta. ¿no? Q debe ser igual a 90. o sea Q pasaba con signo cambiado al otro lado. Y 90 quedaba en el lado contrario. Positivo. En newtons. La respuesta en newtons. 90 newtons es la respuesta del ejercicio 1. Bien, entonces haciendo un repaso, el primer, el primer paso fue colocar los datos en el, en el bloque, todo, todas las fuerzas que estén actuando sobre el bloque, colocar un sistema de referencia, bueno, ese, ese, sistema iría, ese sistema iría aquí. Pero como pueden ver hay mucha superposición de vectores, por eso es preferible colocarlo a un lado. Bien, una vez de que uno imagina que todo lo que es horizontal está en el eje X, todo lo que es vertical está en el eje Y, Rápidamente puede ubicar, ¿no? puede, puede reemplazar las sumatorias ¿no? de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y. Elegimos una dirección para la fuerza de fricción, que había sido así. Habíamos elegido para este lado la fuerza de fricción. Podíamos haberlo elegido en el lado contrario, pero en ese caso la respuesta habría salido negativa. Entonces, esta sería la fuerza de fricción estática. Lo puse para el lado izquierdo porque vi que, que 160 N estaba actuando en, en sentido contrario Siempre la fuerza de fricción actúa en sentido contrario Pero dije de repente Q va a ser una fuerza que sea menor que, que 160 Y por lo tanto la resultante indicaría a favor de la fuerza mayor a favor de 160 N Por eso si, si la resultante estaría al lado izquierdo Entonces en el lado contrario, hacia o sea, el lado derecho, apuntaría el vector de rozamiento y bueno, se coloca más abajo, pero el problema es de que no se puede, el problema de visualización. Se puede visualizar muy bien, a menos que lo pongamos, digamos, más grande. Ahí, digamos. Muy bien. Y este una vez de que ya teníamos todo, todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, pues decíamos, suma de fuerzas en el eje X igual a cero, colocamos todas las fuerzas que van a la derecha como positivas, las que van empujadas a la izquierda. <coughs> Todas las que van a la derecha positivas, acá en este caso la única que va a la derecha es 160, las demás fuerzas apuntan en sentido contrario, por eso tenía el signo negativo, y se iguala a cero ¿Por qué se igual a cero Porque esa es la condición de equilibrio, equilibrio estático, estamos estamos en el caso de equilibrio estático porque el problema decía que el bloque está pronto a resbalarse, pronto a resbalarse, pero está estático, o sea, si se asume... Cada vez que encontremos algo así, que es un bloque estático y por lo tanto se cumple la condición de equilibrio. Suma de fuerzas en X es 0 y se reemplaza la fuerza de fricción F sub E que aparece aquí. Se reemplazó por, como producto de lo que ya me habían dado, ¿no? producto de mu por la normal, mu sub E por la normal. Mu sub E ya me lo habían dado que es 0,7. La normal se podría calcular también con la condición de, equi de equilibrio que dice que suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y entonces ya tenía todos los datos y la única incógnita sería Q y fácilmente se podía despejar el valor de Q. Bien, así se resuelve este ejercicio, el número 1. Así se tenía que resolver este ejercicio número 1.